Eso que sale, que sale de la participación del español, de de sí, el Bracker el, el, el que ha ganado el título ha completado toda la inscripción para jugar en la charla en el del año que viene. Tendrá que ir a fase previa y la fase de puestas, pero sí que van a participar. Eh, de hecho yo creo que ahí les ha alentado bastante en la alcaldía. Eh, Valladolid ha hecho una cosa que yo creo que deberíamos, de la que deberíamos aprender. En Valladolid durante muchos años se han llevado muy mal los dos equipos. Hay una competencia, una rivalidad que ha llegado a ser hasta medio complicada. Pero han vuelto a enclauzarla por el lado deportivo, que es verdad que se tiene mucha rivalidad, pero han montado una plataforma que se llama Rupilla, con el alcalde, o sea, con, con el ayuntamiento, que el alcalde instó a que se hiciera. Y ahora organizan todo entre los tres. Entonces ellos acuden a la celebración de la Copa y entonces hacen que eso revierta no solo en el equipo que juega, por ejemplo, va a jugar el BRAC la, la Challenge, una parte va para el BRAC, otra parte va ir para la plataforma eh, Rupilla, que es un parte para El Salvador y otra parte para el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento lo destina a los otros deportes de la ciudad. Con lo cual al final lo que estás haciendo es intentar ayudar a todo el mundo, pero unido. Que es lo que hemos hablado siempre. El grupo es un deporte de equipo, sí, pero el grupo español, trabajar en equipo. Tío. O sea, aquí hemos ido dando a los maestros toda la vida, siempre. Y eso debería ir cambiando y yo te diría hasta que va cambiando. Es difícil, nos cuesta, pero cada vez hay más eh, sinergias, porque ha entrado gente nueva en el rugby, han entrado padres que empujan a que pase eso y porque hay muchos clubes nuevos que no tienen eh, detrás herencia eh, hay clubes que no se pueden ni ver porque su presidente eh, se daba en el campo lo más grande con el de, del equipo de enfrente y siendo presidente de los clubes pues se llevan igual de mal que se llevaban en el campo en vez de ayudarse sin embargo aparecen clubes nuevos y esos clubes nuevos no tienen nada que echar en cara a nadie ni reproches con nadie y lo que hacen la dinámica y ayudar. Y, y se está eh, está cambiando todo, e incluso la gente que era un poco áspera porque quería mantener su estatus quo, se ha da dado cuenta que puede liderar y, y esos grupos de sinergia y que esto vaya adelante. Y yo creo que el que no sea listo en eso se va a quedar atrás, porque el rugby eh, siempre hemos dicho, ha venido una ola buena, yo creo que es que no viene una ola buena, es que está subiendo la marea. ¿no? Y entonces ya no es una cuestión de aprovechar eso, es que te va a llevar por delante si no te sube a, a, al cambio y si no vas intentando eh, ayudar también tú. Yo nunca he sido... Bueno, o sea, políticamente correctamente. Yo creo que si el proyecto no se hubiera metido en el mundial, nos habría dado mucha más visibilidad, pero tenemos una federación que no habría aprovechado nada. Son un desastre. Son un desastre. Son gente que no habla inglés, que tiene un fax en vez de un email y así no podemos ir por la vida. O sea, no puedo, han hecho muchas cosas buenas por el rugby, pero tienen que echarse al lado y dejar pasar. Porque lo que viene no va en su onda y, y